que no ha podido probar entonces cuando usted no puede probar algo es algo que está infundado pero no, entonces, no podemos ¿Eh? si, si. Claro. O sea, no, claro, no, señores pero miren todo el, eh, eh, eh, todos los sectores de este país se han manifestado a favor de la Junta Central Electoral. No, todos, no, los no, todos, no, no, no, no todos los sectores, estás no todos, no, todos los sectores, no. Dice que es no, la realidad, eso, no, la finalidad. No, no, los no, no, que no, no, no, de no, no, no, lo los no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Tú no Ajá. puedes ser insano y querer decir pero una realidad un que no existe. No, no, pues vamos a cambiar entonces, vamos a ver. Dígame un solo sector pero que se oposición. haya pronunciado en contra de la Junta. Uno solo, menciona. Fulvio, Fulvio. El Fulvio. Me no, algo, uno no solo. Sin, sinceramente a mí lo que me da pena. No, pero, porque... pero ¿con qué? Ya yo tengo, ya yo me entiendo. Da ¿Con pena. No. Esa no, forma. ¿Por qué? No, no no, sector. Porque no estudiaste en la UAPA, que sea UAPA. Sí, sí, ¿Tú sí, sabes tío, por bien graduado. Tú sabes por qué me da pena. Porque Vamos aquí lo que se trata es de la verdad. Pero mencionéme un solo de sector. De resaltar, de, bueno, de sacar a relucir. Hay una llamada, sí. por favor. Todo lo que se esté tibergizando, todo lo que oscurezca la, la, sí. la claridad. Pero para eso también. Tiene que permitirse, señor. Claro. se está haciendo? ¿Quién contradice está haciendo? En, buenos días. Buenos días. Buen día. Buenas. Buenos días. ¿Aló? ¿Por? Está ahí. Sí. Pregúntale a Yan Yan Yan Yan al nombre raro ese. Yer Yan. Pregúntale. Vamos a poner el nombre. ¿Dónde bro? estudió él? El La Guapa. La Guapa. Ajá. Entonces, tus padres te criaron porque yo soy una señora de 70 años. Uh -huh. Y yo siempre he escuchado en la casa uno le daban la que uno tiene que primero oír ...escuchar... Uh -huh. ...para entonces contestar... ...tú no dejas hablar a nadie... ...no, no, que es un que panel... Tú, tú... ...no, no, no, no aunque sea panel, lo que sea... ...yo veo a Fulvio... ...yo veo todos los, los demás del panel... ...que escuchan y luego contestan... ...por uh -huh. favor, contrólate eso que cada vez que tú llegas mientras tú no estás en el panel eso está tranquilito y se oye, pero tú se compones de una vez, bueno, no deja que nadie hable. Tienen que entender que ese es mi estilo pero yo aquí escucho a todo el mundo lo que yo quisiera es que mis compañeros muchas gracias, amigas, a amiga que argumenten que argumenten, un solo sector y los reto aquí pero públicamente la oposición, el te lo, voy a Por a Dios. te lo voy a mencionar no, me me voy un a solo sector. te lo me voy, voy a, a mencionar, la solo la sociedad dominicana, el 68% de la sociedad dominicana, cree que hubo fraude. Eso es mentira. Y está pidiendo Eso claridad. Es y está pidiendo, ¿Y pidiendo que se hagan las se cosas bien hechas. Uh -huh. Y nosotros como partido no podemos llevar incertidumbres. Y esto que sucedió en el 16, Julio, no podemos... Cuando tú hablas ah, de te partido, hablo te del te 16. Me refiero al partido revolucionario moderno. Esto que pasó ahora, ahora en el... 16 16. No queremos que pase en el 20 de y venideras. pasó necesita una junta electoral diáfana, Pero con árbitros, no voceros. Pero hasta lo... ahora Pero lo, que lo que han sido es voceros. El mismo presidente lo que ha sido es un vocero de partes interesadas y no ha sido árbitro. Y eso es lo que nosotros necesitamos para llevar tranquilidad a este pueblo dominicano, donde se puedan respetar los derechos de cada uno, como es el derecho a votar. ¡Fuera! Él debió atacar la compra y venta de votos. Él debió atacar a, el no a funcionario, a ministro, a ministro en campaña. Él debió de, de atacar recursos del Estado en campaña. Él debió de, de atacar que violaron la ley electoral usando más de 3 mil millones de pesos en campaña. Cuando Va. ese precandidato solamente se le permitía 500 Tómate millones. Tómate la pastilla, buenos vamos días. a hacer una llamada. No, no, buenos días. Buenos días. Adelante. Se puede, se puede llamar y llama de nuevo, por favor. Mira, ayer ya. ¿Tú a ver. No puedes decir? Bajo Han hablado sin argumentos. ¿Cómo fue? Están hablando sin argumento. ustedes. No me ha podido mencionar un solo sector que se haya pronunciado el en contra pueblo, de la Junta el Central pueblo. Electoral. Eso es mentira. El 68% eso es de la mentira. ¿Y qué sector es la oposición para ti? qué cosa? es ¿Qué es la oposición ¿Y para ti? No, pero Hipólito o sea, Mejía, no, Mejía, Mejía participó en ese certamen, y no dijo que hubo fraude. ¿qué, y ¿Pero y qué él sector, él sector es la oposición? Y, ¿Pero cómo no va a perder? Dios mío. Pero Abel Martínez ganó en Santiago. Buenos días. Buenos días. Vamos a escuchar a la gente. Sí, buenos días. Buenos días. Quiero darle un saludo a los 750 mil telespectadores que sí. cada día en la sí. mañana eh, vemos ese programa maravilloso. Y yo quiero decirle a la señora que llamó que está equivocada. Sin Yang eso sería algo terrible. Sí, dígalo duro. Es una persona que mantiene en vivo el programa. Sí, dígalo. A duro. nos gusta. Eh, la forma de. Sí. Y nos gusta tanto también, porque vemos al profesor, amado José Rosa, Brillante. E interviniendo. Lo que pasa es que, que, <risa> que tú eres vecino de él, lo que pasa es que tú eres vecino de él, Y eso, tiene que ser, oye, me tiene que ser transparente y decir, yo soy vecino de él, para que la gente entienda por qué tú lo estás no, defendiendo ahora. lo que pasa ahora. es que eso es un televidente consciente y democrático. No, ese es tu vecino, que, ese y es, y es y tu un vecino. drama y eso recordó es... que aquí ya no tiramos piedra. Eso Aquellos es criminal. Que paz y tranquilidad. Y otro es algo que no quiero borrar. Que quiero que ustedes y el pueblo de San Francisco de Macorís entiendan. Fernández, cómo la llevó de la siguiente manera, de la siguiente manera, cuando eh, en el 1996 fue eh, eh, Peña Gómez por el PRD y, y, y Leonel por el PLD, sí. pero ya las siete y media todavía contando los votos. a ese muchacho tan inteligente, por haber ganado la elecciones, y todavía estaba la gente votando. Y, y lo declaró presidente, eh, ganador, ese candidato, ganador. Así y es. después amenazó al mismo Peña Gómez, y amenazó a todos los líderes, eh, con su, la fuerza armada que era terrible, fuerte, y más tarde lo llamó y le dijo, lo que quieren un puesto ahí yo lo recomiendo pero, y por eso se hizo tan grande con todos los líderes del PRD al PLD y todavía es un partido grandísimo pero fue así el PLD gracias no gracias, tenía dinero no tenía nada en chancleta sí, y en sí, sí que andaba la gente ahora anda en helicóptero nuevecito de alto gracias para... Víctor por tu llamada muchas Vicito, gracias por tu llamada pero tu vecino lo, oye, salió a, sí, a defenderte. A tu yo vecino. ni siquiera lo conozco. Tu vecino. ¿Eh? Yo Vito yo Rodríguez, Vitico. Vito mi hermano Vitico. Eh, fue mi alumno qué, de la universidad. Qué bueno que es? llame todos los. Ese días? estudió derecho bien. No, sí, sí. es la guapa. Ese estudió en la UAS. Ah, donde pues se está, estudia está de verdad. A la a, la, a la primada de ¿Eh? América. Nuestro. Mira, volviendo al tema, quiero responderle ayer, ya, Porque hay que, no sé. O sea, hay cosas que para uno expresarlas, a veces yo creo que hay que pensarlo, medirse, decir. Decir que no hay un sector en la República Dominicana Eso es un que eh, no es que esté de, o sea, que no esté de acuerdo bueno, con, la, con los resultados, de ¿no? con y todo quedando. el manejo que ha claro. tenido la Junta, Central, eh, la Junta Central Electoral como órgano regulador, fiscalizador, quien es encargado de ordenar y de velar que todos estos procesos electorales se den de manera correcta. Decir que han tenido el, un manejo correcto del mismo, que en la sociedad de la República Dominicana no hay nadie que haya pensado que hubo fraude que hubo una, un mal manejo eh, en, este, en estas primarias. No es cierto, Geria. No ser. Pero mencioname un solo sector, Carolina, que no podemos qué, venir aquí a tú engañar al público. ¿Pero tú mencióname un solo sector. qué es para un ti solo el PRM? Sector. Por ejemplo, la Iglesia Católica, okay. pero que el PRM... ¿Qué es? El PRM ¿No tiene validez? en un momento ha dicho que hubo fraude. El PRM lo que ha pedido es que se transparente. Pero el PRM no es verdad y Fulvio está aquí. Que ha dicho que hubo mire, fraude. Mire. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Se está Con el perdón de Yerjan, tenemos. Conep, la Iglesia Católica, eh, eh, incluso ayer las compañías telefónicas que prestaron el servicio de internet dijeron que no, no hubo tamo, intervención. Dame, no dame un momentito, tenemos. De mañana.